Soy Lina. Hoy vamos a preparar un cuinal plato típico que hacemos en Ibiza en Semana Santa. Los ingredientes de este plato son almortas, que en Ibiza les llamamos guisas, haba pelada, hierba buena cortadita, ajitos, ajitos cortaditos menuditos. Eh, esto es la cola de, de la de la acelga cortadita, acelgas y las colejas. Estos son colejas. Lleva pimentón rojo, aceite y sal. Pues ahora vamos a poner todos los ingredientes en, en la olla para empezar a preparar la elaboración. Primero de todo ponemos la perca. Después la celda. Después pondremos las habas. Después colocaremos la oreja. Después colocaremos las notas. Los colocamos todos los, los ajitos, cortaditos. Después colocamos la hierba hierbabuena. Unas ñolas cortaditas a trocitos pimentón. Ya tenemos todos los ingredientes puestos en la olla. A continuación se pone agua. Cuando ya tenemos todos los ingredientes puestos en la olla, pues luego pues se deja cocer hasta que la legumbre está está bien des, que se deshace más o menos pues una hora y media. Este plato es un plato que se hacía en cuaresma jueves santo y viernes santo se comía este, este cuinar porque la gente como no comía carne esta comida recogían del campo las verduras y, y, y, y las, de las hortalizas que tenían del campo y así empezaron a hacer este plato. Bueno, pues este es el cuinar, plato tradicional de Ibiza, plato que hacíamos en Semana Santa, de tra una tradición que pasaba de, pa de abuelos, padres, hijos, y me, me lo enseñó mi madre y yo lo estoy enseñando ahora a mis hijas.